Hola de nuevo. Es posible que algunos de ustedes estén familiarizados con la ley de Moore, que ha servido de guía para el progreso industrial de las capacidades de los semiconductores. El caso es que hoy en día estamos viviendo un crecimiento exponencial de la potencia de cálculo de las computadoras en relación a su precio. Es decir, un equipo de mil dólares que se vende hoy es mucho más potente que las computadoras de varios millones de dólares que se vendían no hace mucho tiempo. Lo más probable es que el teléfono que tienes en tu bolsillo sea más poderoso de lo que era todo el programa Polo de la NASA para llegar a la Luna en los años 60. Con estos avances en las tecnologías informáticas, también estamos viendo un enorme crecimiento en la cantidad de datos que estamos produciendo. Los datos son omnipresentes. Solo en el año 2012 se calcula que hemos creado más datos que todos los datos producidos hasta la fecha en la historia de la humanidad. Durante ese año, produjimos... 2,5 exabytes de información cada día, que son 2,5 quintillones de bytes de datos o el número 25 seguido de 17 ceros. Además, el ritmo de producción de los datos se duplica cada dos años, creando cada vez más terabytes de datos por ser humano en el planeta. Considerando las fotos que tomamos nuestras publicaciones en las redes sociales, las transacciones detalladas de nuestros hábitos de compra y las trazas de nuestro ADN que analizan los investigadores, cada uno de nosotros crea montañas de datos. Esto es un hecho relevante. Puede dar miedo pensar en lo que otros pueden hacer con lo que saben de nosotros. Pero... Como responsables del desarrollo de políticas, ¿qué grandes cosas podemos hacer con la abundancia de datos que están ahí afuera? Como ejemplo de este fenómeno, Big Data se está convirtiendo cada vez más en un término popular para describir la enorme creciente cantidad de datos que pueden analizarse para extraer información que sea útil entre otras cosas, para la toma de decisiones. El uso de datos por parte de especialistas de mercado, gobiernos y otras entidades interesadas se está convirtiendo en una industria multimillonaria y va en aumento. En el gobierno y el desarrollo internacional hay muchas cosas que podemos hacer a partir de las prácticas del uso de datos en la toma de decisiones. El análisis de datos se centra en hacer preguntas. Y el acceso a conjuntos de datos es importante para ayudar a identificar correlaciones y esbozar un panorama más amplio de una posible solución plausible. Para los datos que nos importan, la accesibilidad puede constituir un desafío real. Gran parte de los datos de base o datos estadísticos compilados como indicadores son simplemente difíciles de encontrar o pertenecen a instituciones que requieren suscripciones o simplemente no desean compartirlos. Al mismo tiempo, a veces los datos están disponibles en lugares más inesperados. Como profesionales debemos ampliar el espectro de datos que recibimos recolectar todo lo que podamos y estar preparados para sorprendernos cuando lo que descubrimos puede ser opuesto a lo que creíamos verdadero. Puede ser difícil navegar por el universo de datos. No es demasiado inusual que las políticas públicas y los programas de desarrollo no sean todo lo efectivas que deseamos, pero utilizando lo que está disponible podemos mitigar algo de ese riesgo. Una dura lección se produjo en los años 90, cuando gobiernos y bancos de desarrollo invirtieron intensamente en la construcción de infraestructura de telefonía con líneas de cobre en algunos de los países menos desarrollados del mundo. El problema es que la demanda y el crecimiento en el sector de las telecomunicaciones no se basa en teléfonos fijos, sino en teléfonos celulares. El resultado fue que, aunque la infraestructura de líneas fijas se desarrolló, fue desaprovechada, ya que las personas optaron por teléfonos móviles. Si los responsables del desarrollo de políticas hubieran examinado la información disponible sobre el crecimiento de la telefonía móvil, hubieran creado una solución más eficaz. Los datos también pueden utilizarse de en buena forma. En los siguientes videos encontraremos una descripción más detallada sobre la utilización de los principios de análisis de datos al trabajar con políticas de salud.